Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Paul, ahorita traemos a Nano a que pruebe la tradicional comida mexicana, sí. no solamente tacos. Y obviamente Nano viene preparado con playera. Ah, <ríe> México. ¿Qué ¿De la selección mexicana. Elana. La selección mexicana. Ah, sí. Es la que representa, la que representa a todo México, México exactamente. Y pues Paul, vamos a un lugar de tradición aquí en Puerto Vallarta. Ah, no voy a menospreciar de los restaurantes que hay de comida mexicana, exacto. porque hay muchos. Pero este es de los primeros que ha habido aquí en Vallarta. Sí, de hecho es de los más conocidos aquí en Puerto Vallarta. De hecho se encuentra justo al lado de la catedral de Puerto Vallarta sí, sí. Que se llama El Campanario Y como pueden ver está súper lleno Vamos a ver si alcanzamos lugar Mario Vamos a ver si Nosotros tiene está espacio lleno, si está bien lleno. Ajá, está ah, lleno Más o menos Y hace una calor, ¿verdad, Nano? Ah, Vente, vente, vente Vamos, a, vamos a ver azar. Vamos a ver si tenemos lugar o no tenemos lugar Exacto Sí, ese lugar Sí, hay, hay muchos bien, lugares Un montón de es ¿Pero qué <risa> clase de comida hay acá? Aquí, aquí es aquí clase aquí. de tipo mexicana O sea, no nomás tacos al paso ¿no? Fíjate, Nano Aquí, aquí en estos restaurantes Venden la tradicional comida mexicana ah, La exacta, original La original, sí. no nomás tacos Lo que es pozole, tostadas, tacos dorados Sopes, enchiladas, flautas, tamales Y puede ser como un plato mexicano Que te trae todo en un solo plato Trae un tamal trae un sofá una tostada ah, sí. es mezclado es ese, claro, ese es el que vamos a pedir para que pruebes cada uno, todo, cada uno obviamente tú lo vas a hacer tú lo vas a probar porque tú eres el anfitrión tú eres el que viene es a estar. allá nosotros allá en el salvador cuando decimos vamos a comer comida mexicana ajá. vamos a comer pero lo más normal son los tacos de pollo ajá. los burritos pero yo lo que veo que aquí no vienen burritos no, no. si sí venden si sí venden pero es que a veces se confunden el taco también es mexicano pero esto es como que más casero es más mexicano, porque más el taco casero. es algo típico comida rápida pero el taco en ah, sí es muy representativo de México pero también hay mucho más al de la comida ah, mexicana porque yo, yo todo el tiempo, desde que he venido un montón de veces a México Ajá. nunca vendan tacos de pollo eh, si sí sí, venden, fíjate venden. que se llaman pero nunca, tacos dorados tacos dorados de ¿tien? pollo de tienen tacos dorados ¿Sí? Lo, que vamos, lo que vamos a pedir ahorita va a ser un plato mexicano el plato mexicano es el que trae varias cosas, ¿no? Sí, en general. sí. claro un plato, sí. Mexicano. plato mexicano te gustaría de pollo? ¿De pollo? Ajá, de pollo ¿Al Ah, Sí, por favor. Sí, sí, es que también el atole es tradición de México Ah, muy tradicional Atolito Bueno, tengo yo, atolito, sí Sí, lo van a traer ahorita ah, Y sí, sí, vas a probar cada una de las cosas Es que a veces los extranjeros confunden de repente que solamente venden tacos aquí sí, No, taco, no. Taco, no, Pues es como que es comida rápida Eso o sea, es lo más amorita, Como ahorita, ¿Qué quieres? Ah, tacos, tacos. tacos Y nos vamos a la esquina y encontramos en cualquier esquina Ajá pero... Y esto lo encuentras más, un poco más difícil exacto. porque son, son negocios ya establecidos Esa comida es más típico que la cocinen ya sea en las casas mexicanas que en un restaurante Por eso me estaban diciendo que me voy a traer aquí Ay, sí, sí, para que pruebe No, pero en realidad Es que yo cada vez que vengo aquí a México, siempre lo que probando nomás son los tacos. sea Porque después que terminamos de aquí, hubiera comer los tacos. Ah, claro, exacto. Claro, no, a no, los tacos. A los tacos, a tocos. Ay, ya cuento, a puro mi amigazo, cayeron aquí todavía. Oye, no, no, esta bueno, no, no, es de ley. Pero no. por eso pedimos de pollo, porque sabemos que tú comes pollo. Ah, exacto. Oh, sí, Ajá, sí. porque también venden de carne de pierna, pierna es de, de res, sí. pero mejor así te pedimos es pollo. y no, es que aquí tienen mucho res. Aquí Aquí. Aquí, aquí es mucho, lo que es tunco, puerco y mucha carne de rey. No. Pollo, se come, pero, pero es muy poco. ¿no? ¿Me puedo decir? Desde que he estado aquí solo comiendo rey, rey, rey, rey, rey. Rey, rey, rey, rey sí, pero pero, rica. Solo no? una vez hemos comido pollo. pollo Ay, ajá. Ajá, Exacto, aquí solamente pollo cuando estamos enfermos, eso es lo que te dan como, como dieta. ¿eh? Exacto, no es como dieta, sino que el pollo, el caldo del pollo ajá, pues, trae muchos nutrientes. Para muchos nutrientes, te levanto. Pero, dijeras, también como dices, hay Aquí los tacos de pollo, aquí existen las enchiladas de pollo o los tacos dorados de pollo que se le llaman flauta. No, pero fíjate, Paul, si sí venden tacos de pollo, ayer, a donde fuimos a los tacos del pastor, tú pides tacos de chicken, de pollo, y sí te los venden. Ajá. Muy Uy. rápido, son <risa> o sea, en, aquí. Aquí te tienen el cincuenta. Así como uno lo trata, así uno da la propina. Ese es atol, para... atol. <risa> <risa> <risa> Atole o altole oh, Mexicano. ¿Es oro para mí o para Sí, atole? pero usted sí, para, para, sí, para nosotros. Tí, porque porque lo, lo nosotros le encargamos nuestro vicio. Nuestro vicio, mm -hmm. lo que es la coca. Qué rico está todo. ¿De qué es, nano? A ah, ver, pruébalo. De, ¿De qué que es. es? Dinos. A ver si da si, Yo la neta no sé de qué sea. Tampoco. Es que tiene, tiene un sabor más probado, tiene un sabor como. ¿Tiene un saborcito que no sé? Es de vainilla, nano. No. A ver, sí, a ver, a ver, a claro. ver. Ah, es rico. ¿Cómo ¿Te gustó? Como de nuez, como de nuez. ¿Cómo de nuez? No, está riquísimo. ¿Cómo de ¿Te no? acuerdas? Está bien dulce. Ah, exacto. Una vez que fuimos a, a Guadalajara probamos de nuez. Es ¿no? como de nuez, no sé qué sea. El nuez es más sí. rico. ¿Sí? sí el Pero, pero está más rico. rico. Toma la foto la... y se la va a tu mamá. <risa> exacto. A ver si nos hace un día de estos, ¿verdad? ¿no? ¿No? Uy, qué rápido. Wow. Este es lo mexicano. Sí, sí exacto. mira así. ¿Quieren que le no, salga sí. No, no, no, está ah, bien, todo bien, bien, todo bien? bien Somos hermanos, mi baba come él y el mi baba y así. <risa> <risa> Exacto. ¿De qué es el atol? ¿El atole, de qué? Vanilla. con canela. Con canela ¿baililla ¿baililla Baila con canela, con canela perfecto, perfecto. Fíjate, Paul, aquí traen lo que es un sope, un taco dorado, Ajá. una enchilada, tu, tu y tu caldo de caldo pollo. de pollo, exactamente. Es nutriente, es nutriente Es todo. nutriente todo eso. Y es típico mexicano. Y aquí ya tú le puedes poner tu. tu lo que quieras, ya sea tu ensalada. el rábano, la lechuga o la cebolla y el limón. Y pues prueba nano. Primero, ¿por qué empezarías? ¿Por el sope, por el taco o por la enchilada? Mira, voy a comenzar de arriba para, para abajo. abajo porque es si, es... si comienzo de abajo para arriba, no disfrutaría nada. <ríe> Exacto. Voy a disfrutar, ok. A una mordidita de este por un sope uno de los que se andan comiendo los animales muertos oh, Sopilote Sope de soponote. El pájaro Ah, sí, el sopilote. sopilotes, aquí Ajá. son sopilotes en México ¿Aquí? Ah, el pájaro que te está esperando ahí A ver eso se, eso se ve rico, eh, la neta Es de pollo, nano, no desconfíes Te fijas la masa es como lo de una pupusa ¿no? obvio no trae queso no, derretido ¿no? pero pues es muy parecida a lo que es la pupusa pues pero por afuera no está y no está por dentro está rica sí, está buena riquísima siguiente, siguiente paso que es el taco dorado que haya que si viniera con gran hambre creo que toda esta orden yo me la comería rápido verdad o sea, sí. a, venir caja, pero... a ver pruébalo tres, tres pollo, taco de de pollo y, taco y tortilla de De maíz, nomás que es dorado. Mm. Dime a qué se parece del Salvador. Los que son salvadoreños, que son de otro país, uh -huh. es que parece a los pasteles del Salvador. ¿Pastelito? Ajá, los, pastelitos, ah, los pastelitos, exacto. Y la enchilada, nomás es No sé si te la quieres comer con la mano o con cuchillo. mano, ver. estilo salvadoreño. ¿no? Okay, okay, está bien, no, ¿no? Es enchilada, esa es con con tortilla muy blanda esa yo pienso ya la habías probado en nuestra casa verdad no no muy parecida no, hay mucha enchilada Por último el caldo caldito. de, el caldo de oh, pollo sí, no más sí, que sí. le puedes poner en su lo puedes, puedes preparar cebolla le puedes poner col. pero lo, no lo, lo tomar así ah, a ver qué tan buena lo así <risa> una <alabanero. risa> de ¿Qué tiene? ¿No te está, gustó? Está subiendo. Okay. Es que a no, no no le gustó a Nano. Yo soy el Ahí se viene el gesto nomás. <risa> Yo soy quien ama me las sopas. Y está salada. Está ah, salada. ah, ah sí. Está saladito. Es eh. que aquí en México todo todos Se le echamos, usa mucho la sal. Le echamos todo sal. Nano, ah, la pregunta del millón. ¿Cuál de esos tres platillos, cuál pues, te gustó más? ¿Qué? Taco dorado. Taco dorado. Y de ahí al ah. el que sigue. Segundo lugar. Segundo lugar. El segundo lugar te se queda este. La enchilada. El tercer lugar te queda la, so sopa. El la sopa. El sope. El sope. Y de último? de último, la sopa sí. y En primer lugar, tacos al pastor ah no quedó <ríe> Ay, Ojo, Paul, aunque falta el pozole Exacto. y el menudo Yo siento que este, no sé si traiga granos ¿no? sí si trae, grano, es, pozole es pozole de pollo Es nano. pozole de pollo, mira Normalmente los mexicanos lo probamos po como es, pozole es maíz de pollo. Es maíz Ah, maíz Sí, ah, es pozole que de pollo, de los No, pollo no, no, no, es pozole, mira, aquí es está, pozole. maíz Maíz Está rico Pozole de pollo Ajá. Normalmente nosotros los mexicanos lo comemos con red, ese es pozole, no es caldo de pollo, es pozole. Ajá, es, hasta ahorita descubrimos los granos que ponen. Ah, sí, pero también bueno, Los grandes también ricos. ¿Quieres encargar un tamal? ¿Un para que tamal, lo prueben. Pruebe, Ajá, sí, porque tamal. también es, ah, plato es típico no, es Ah, exacto. pide, tamal, pide un tamal. Así que ahorita vamos a pedir un, un tamal. Ver, Ay, o sea, ¿De qué lo prefieres? ¿Pollo? costillas, rajas con queso o dulces que puede ser de fresa. ¿Ustedes qué me recomiendan? Te ah. recomendamos el más tradicional no de, ah, de, ah, de, ah, de, ah, de costillas, de costillas de ahí se ve. de costilla probemos. Ah, de costilla, exacto, de costillas. Bien. Ahorita nos de pollo, ya Ajá, es puro pollo. Ajá, ah, así pues. que hay que pedirlos En lo que nos llega, pues ya ustedes lo van a ver rápido. Así que Tamales. nos vemos ya que es el tamal. Exacto. Bien, ahora sí ya llegó el tamalito. Mira, no, es el tamal. De costilla, tú ah, no me dices de costilla. Yo siento que el tamal sí lo conocen, nano, porque también he visto que en El Salvador comen tamales. y es que en El Salvador hay muchos tamales que ah. se hacen de masa, ah. pero los tradicionales allá son los de frijol... Los de pollo, los no, no, no, um, y, no, okay. y los de sal. Fíjate, nano, aquí aquí también los que se venden mucho son los dulces, como el de fresa. Haz de cuenta que el del tamal de fresa es color rosa. Ah, es como dulce, es como ya un postre y sabe muy rico Exacto, la verdad. Oh. Es como postre. Y pues pruébalo, nano, ábrelo, provecho, abre, abre el tamalito. Ah, abre ab, el, tam el tamalito. Abre el tamal, nano, abre el tamal. Ese postilla ese, mira. Pruébalo, aprovecho, nano. A ver, a ver la prueba final. ¿Qué le falta? Dinos, tú eres el crítico. Es que, que me metí todo rico. Okay. ¿El que, qué? Es que me metí todo rico. Quiero ah. probarlo bien. Okay. es este grande. Dale. Algún pelo. Pelito. ¿Ahora quién? De... No, güey. No es pelo. No, es del no, tamal. No, es, tamal. es de tamal. Haz de cuenta de, de sí. la hoja de tamal. Ah, de la hoja de tamal. O sea, del ah, elote. Sí. Es eso. Eh, no, es no es pelito. Ah, oh, y es el elote. Sí. Ajá. Y haz de cuenta que para darle la forma, pues se usa como allá en El Salvador, no, la hoja de una, tamal. Se usa una hoja Ajá. que trae trae hojitas y trae pelitos. Hoja de, elote, que ah, no, hoja no. de tamal. ¿Está rico? Está rico. Ok. Vale, sí, vale la, la pena. pena. No. Sí, vale la pena. vale la pena y pues Paul hay que darle nosotros hay que, darle hay que ayudarle hay que porque, ayudarle. Ya porque ya. él quiere ahorita vamos a hacer otra cosa con Ajá. él vayan a ver los videos de Nano si ya los vieron ustedes van a saber el día de todos modos vamos a andar con las mismas playeras fíjate Paul aquí es un lugar pequeño pero así, así como no van de pequeño siempre se llena siempre ¿verdad? se llena es que como ya les decíamos al inicio Está muy cerca del centro, está muy cerca de aquí, de la zona turística y por eso se llena mucho. Aparte de que está recomendado por muchísimas personas y es rico, la verdad. Tienen el servicio rápido, te tienden ah, bien rápido. Muy ¿no? rápido. Y también, Mario, la verdad, está rico aquí. Está muy sí, bueno. se lo recomiendo. Y pues bueno, Paul, ya salimos de la cena mexicana. Ah, exacto. De ya está. de la A, al nano, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto le das a la comida mexicana? <ríe> nano, <ríe> dinos la verdad. 3.0, dice 9.8. Okay. Ah, 9.8 es bueno. Y pasa bien, 10. Los otros son los lo salados que te llevas a hacer. Ah, ocho. exacto. Fue pues lo único, malo, único los, malo. Los 2.0. Pero ya has de la llamada, le doy un mil. Exacto. Ah, Paoli, pues ya vamos a finalizar este video ah, exacto, espero esto. le den like, se suscriban, activen la campanita, y también recuerden seguir el canal de Nano, ahí sí, estará apareciendo a el canal Nano, y también Mario, vayan a seguirnos a Facebook ahí estará apareciendo, sí, pues, ya queremos llegar a 10.000. mil ya mero, ya mero, ya va a 3 mil apóyennos, apóyennos y también Mario, recuérdanles que nos sigan en... en Instagram, va a aparecer ah, por aquí y Después, pues, nos, nos vemos en el siguiente video esperemos les haya gustado este video, dejen su like compartan también, Nano vayan eh, pues vayan al canal de Nano, ahí estaremos también Buenos días, buenos días. Ahí ¿sí? o sea, hay un día, hay, hay una para una para par de ver, videos que los pueden ir a ver. Ajá, Ajá exacto, Así que los vemos! Gisby, bye. <risa>